hasta el momento tenemos que hay una reconciliación, que es la reconciliación menos pensada, que en un momento se odiaban, luego hubo denuncias, abandono y una ausencia de 15 años, pero Cupido pasó el 14 de febrero y resplotó el amor de esta historia increíble. Vamos Diego usted. Bueno, estoy recibiendo amenazas para dar más <risa> pruebas, no porque la gente quiere participar, pero así han sido escasas las pistas que di. Claro. Sí, o o la, está por lo que las antes, muy ¿no? No sí, sí, difícil. Así no. que Voy a se, dar sea un poquito más generoso. Una, una pista recontra fuerte. A ver, ¿no? dale, de dale. De un encuentro que fue público entre ambos, y yo creo que en ese momento se empezó a sellar este acercamiento no. eh, entre estas dos figuras. Sí. La actriz. La sí, actriz. Débora. La actriz sí. y el pescador, podríamos pescador, decirle. hombre que está retirado, fue funcionario público en algún momento. No, no. Sí. Me mata, me mata. Luis me apoya en, el en la pescador, gana de agarrarte gote eh, que estuvieron unidos esa noche en ese asado sí. en el conurbano asado. un montón de pistas. ¿Hubo alguien acá de acá que estuvo en un asado? En hubo el conurbano? alguien que iba a estar invitado y no lo estuvo. Ah. Hubo alguien que iba a estar invitado y lo dejaron fue, sí, sí. sí, eh, sí. No probó ni un chorizo. <risa> Pero en ese asado hubo una figura, una rubia famosísima. ¿Quién? Si sí, hubo asado. Débora. Le pregunto a Luis Ventura si más o menos sabe de lo que estamos no? hablando. ¿Por qué no? ¡Sobó! Sí. <risa> ¿Qué podés contarnos, Ventura, de eso? A ver, tira una pista, Ventura. Yo sé quién es, por eso no, no, no profundizo, ¿no? Bueno, De buenas a primeras, ustedes van a escuchar un audio que me sorprendió cuando me lo enviaron este y que es material periodístico que ahora está manejando Diego. Eh, ellos en algún momento eh, cruzaron, cruzaron algunas declaraciones... Fuertes, eh, fuertes. Fuerte. No, lleg, no, no llegaron a ser hirientes, pero sí eh, filosas. Se tiraron ah, con munición fue, gruesa. Se, se tiraron indirectamente porque no, no, no, no apuntaban directamente. Contaron claro dos cada, historias, ¿no? Contaron 20. dos historias diferentes, pero una de las partes siempre dijo que sor, sorprendía... Sí. La devolución de algunas declaraciones Porque él Siempre había estado comunicado Y había tenido una buena relación Cuando todo el mundo hablaba de peleas en el medio sí. Es más enigmático que yo, Luis Cuando se separaron eh. no. Debe, cuando no, Yo te doy elementos Para seguir que... adornando La persona, jugadísimo esto, Cuando no se separaron nada, ver, jugada, La jugada? persona ¿Wanda Danara tiene algo que ver con todo esto? Bueno, perdón Pero quería avivar el juego una de las personas que los unió y estuvo chau, en el chau, chau. Oh, Wanda. Nara. Wanda, Wanda. Wanda Nara. Ya Nara. Nara. dijiste un montón, Karina Bueno, bueno pero porque es Wanda viernes Nara cuando era rubia Claro, ah, porque ahora ya no es más rubia Y no Diego, ¿sí? lo va a volver a hacer Diego, no, con Diego con en el onda. momento de la separación, ¿fue muy conflictiva la separación? Hace 15 años. Bueno, la, la versión que reconstruimos nosotros, no sé Luis, eh, corregime algo si mm. me equivoco A ver pues ya está, ya ahora lo delato. Sí. Bueno, él había pasado una situación muy complicada. Sí. Que no podía volver a su casa. Cuando vuelve a su casa, bueno, se encuentra que la situación familiar era otra. Estaba sí. su hijo pero en, en su lugar había otro hombre. ¡Ah, ¿no? bueno, bueno! bueno. Para él, pues, a ¿no? ver, lo que si va va a Y hubo una distancia. Guarda bueno, pero ahora me sabes? piden que revelemos. ¿Quién ya es? Está, ya ¿Ya está? Puedo todo, creer ¿no? que logró Wanda. Wanda lo hizo otra vez. Pero, para empezá por ella. Vamos, Diego, vamos bueno, a revelar es el enigmático de la tarde. <risa> Claudia Valenzuela, la madre no te de Liam Valenzuela elegante. Oh. Sí. Y él es el papá sí. de Liam Valenzuela? Biológico. El papá biológico, exactamente, el que ha aparecido que en este acá. programa, que de hecho nos mira, hay que ver si está mirando Perfecto. ahora. Y bueno, hubo un reencuentro. ¿Qué mm -hmm. el, el, el calibre? Amor. Lo, lo, Móname, lo, lo, lo bueno, El, cal el calibre lo podemos este, certificar todos nosotros, escuchando sí. los audios, ¿no? ¿Cómo llegaron esos audios, no? Mira, hey, se dice, se quedó, se se se quedó, dice se quedó, el pecado, no, no. pero no el pecador. Dice el pecado, Bueno, pescado. entonces, la reconciliación sería la de los, los... padres de, le, de elegante, que, bueno, que habían sí, estado... Bueno, que la reconciliación sido... o no, lo van a poder certificar. Ustedes califiquen de acuerdo a lo que... A escuchen. ver, ¿podemos escuchar los audios, señor director. A ver, esos audios, por favor. Encima me dice el chabón, ¿en serio tan jodida la madre? Sí, ni te imaginar. Si sí, a mí volvió loco, me tuvieron que internarle cuando me separé. <risa> Dale, un beso. <risa> qué hijo de... P ¿Te imaginas diciendo eso, Bon? <risa> que se filtre eso en algún portal, algo, te mato. No, qué hijo de... P <risa> te odio. Anda a dormir, por favor. Qué hijo de... P Menos mal que estás lejos, porque si no te estoy... Cagando a cachetazo a cada rato, ¿eh? Sí que vas a ser hombre golpeado, mira.